la presencia. Qué tal amigos de al día nos encontramos desde el cantón Buenafé, lugar donde en estos momentos se va a hacer el lanzamiento de las brigadas médicas Buenafé Saludable. Los dejamos con el, el vicealcalde del cantón Buenafé, Armando Manovanda, y el doctor Daniel Arroyo de la fundación Daniel Arroyo, quienes van a informar dónde, cuándo y a qué hora se van a realizar las brigadas. Y la, la Vamos a dar iniciada esta rueda de prensa. Iniciamos con el señor Armando Manovanda iniciará este Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, eh, en primer lugar quisiera darle gracias a Dios, como es mi característica, por este, por este maravilloso día, por esta maravillosa mañana que nos está regalando. Agradecerle también aquí a nuestro querido amigo, el doctor eh, Daniel Arroyo, que eh, el día de hoy nos acompaña. Agradecerle de una manera muy especial también a todos ustedes, los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar aquí, ya que por medio de ustedes difundimos este gran trabajo, esta gran, esta gran labor que vamos a realizar en nuestro querido Cantón Buenafé. Sean todos ustedes muy, muy bienvenidos. Muchísimas gracias, don Armando. A continuación tenemos la intervención del doctor Daniel Arroyo, quien va a ser la persona que nos va a explicar todo lo, lo concerniente perdón, a lo que será Buena Fe saludable. Una vez terminada la intervención, el doctor Daniel Arroyo este, me va avisando para las preguntas. Doctor, buenos días. Muy buenos días con todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dios por tenernos en este día tan importante, un día histórico para Buena Fe. Un día histórico para toda la provincia de Los Ríos y a ustedes, hermanos de la prensa, a todos quienes siempre nos ayudan a llegar a sectores tan importantes y vulnerables de nuestra querida provincia de Los Ríos. Y cómo no agradecer una gran persona, a ti, Armando Manovanda, quien ha venido trabajando de una manera eh, silenciosa en el área solidaria, juntarnos con nosotros como Daniel Arroyo, como Fundación a todo mi equipo de trabajo y estar y encaminarnos a realizar estas brigadas médicas en la cual vamos a realizar eh, las atenciones en las especialidades de medicina general podología la podología es un campo donde nuestros hermanos eh, ecuatorianos tenemos un problema tan importante como es la diabetes entonces siempre hay que cuidar el pie diabético hay que cuidarlos ya que en la provincia tenemos más de mil pacientes en diálisis y es una área muy importante, Armando, en la cual uno toca los corazones de cada uno de nuestros hermanos. También tenemos el área de que es eh, la especialidad de examen visual y entrega de lente de lectura, lo que es psicología en estos tiempos tan difíciles que vivimos, una pandemia, postpandemia, eh, problemas ahora de tanta... Eh, situaciones que nos suceden a nivel de todo el país, campo la psicología es muy importante. La terapia física también vamos a realizar, lo que es ecografías, contamos con una unidad móvil donde las ecografías se las va a realizar dentro de la unidad, de, de cuanto para ver nuestro hígado, nuestro vesícula, riñones, ovarios, útero, también tenemos otra área como es eh, de caritas pintadas, porque nuestros niños también tienen que estar contentos. Y más que todo, también, en cuanto a la medicina general, se va a con medicamentos básicos, medicamentos que vamos a poder ayudar a cada uno de nuestros hermanos de buena fe, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores. Y qué bien, muchas gracias Armando, gracias a todo el equipo por trabajar y querer que sus hermanos de buena fe tengan mejores días como se lo merecen. Muchísimas gracias. le Agradecemos, doctor Arroyo. Este, a continuación vamos a iniciar con la ronda de preguntas, por favor. Iniciamos con Yulisa. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde nomás se va a dar la... En estos momentos se está consultando en qué lugares se van a registrar las campañas médicas para que la ciudadanía pueda asistir. Bueno, eh, les comento, yo soy una de las personas... ...que vengo recorriendo nuestro Cantón Buenafé... ...y nuestras parroquias durante muchos años... ...he venido sirviendo de una u otra manera... ...en la parte social, en la parte deportiva... ...pero ya eh, lo vamos a hacer de una manera mucho más masiva... ...aquí con nuestro querido doctor Daniel Arroyo... ...y vamos a iniciar en la parroquia Patricia Pilar... ...el sábado 27 de agosto... Eh, ...en diferentes sectores de la parroquia Patricia Pilar lo vamos a realizar todos los días sábado. Sábado a sábado vamos a llevar esta brigada médica para poder de alguna manera ayudar a nuestros hermanos buenafecinos, porque les comento que en los recorridos que hemos hecho en todo el Cantón Buenafé, en todas las, las parroquias, vemos y sentimos la necesidad de nuestros hermanos buenafecinos. Es múltiple, son múltiples las necesidades que hay en nuestro Cantón Buenafé. Y es por eso que estamos eh, realizando este trabajo, que lo vamos a realizar, para deber, de alguna manera ayudar a nuestros hermanos buenafecinos que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, Don se Adita Zamora, por favor. Bueno, vamos a conocer qué tipo de atención será la que se va a realizar en los diferentes sectores y al alcance bueno, de quienes estarán. Las atenciones médicas son muchas, muchas. Entre ellas vamos a atender a Medicina General con entrega de medicamentos gratuitos. Eh, ecografías, abdominales, odontología, terapia física, eh, podología, psicología. En esto también es muy importante también eh, incluir a un, a un psicólogo, un profesional que tiene la Fundación para que de esta manera nos ayude en el tema psicólogo porque hay muchos problemas también eh, las estadísticas lo dicen, entonces de esta manera queremos ayudar en esto también, exámenes visuales y entrega de lentes de lectura totalmente gratuitos, caritas pintadas también, esto significa que mientras el papito, la mamita, lo, lo están atendiendo, pues los niños estarán eh, jugando eh, con sus caritas pintadas, va a haber un payasito también que los va a entretener a los niños, para que sus papitos estén tranquilos, no de esta manera. Eh, también vamos a hacer en el tema de desparasitación, eh, atención a esto también, muy importante. Eh, todos sabemos que ¿quién no tiene una mascotita en su casa? Las mascotitas son unos seres vivos muy hermosos, muy preciosos y vamos a darle también atención médica a las mascotitas, en el tema de parasitación o en cualquier problema que tenga la mascotita, contamos con un médico veterinario que es nuestro candidato también a, a concejal, el doctor Carlos Young, contamos con el apoyo y el respaldo de él eh, en este sentido también. Muchísimas gracias, don Armando. A continuación, Pepín. Sí, muy buenos días para todos mis colegas, para don Armando, también para el doctor Daniel Arroyo. Mi pregunta es, ¿de dónde viene esta iniciativa o nace esta iniciativa de crear esta campaña médica Buena Fe Saludable, don Armando? Bueno, le acabé de manifestar que soy una persona que vengo recorriendo nuestro cantón Buena Fe y sus parroquias durante muchos años. Y he venido sirviendo de una u otra manera, pero vemos la necesidad porque la hemos palpado, la hemos palpado en diferentes sectores, las necesidades son múltiples. Y de alguna manera nosotros queremos ayudar en este tema de las brigadas médicas. Nos, to, todos sabemos eh, la situación económica que venimos atravesando por cuestiones de pandemia y tantos problemas económicos que venimos atravesando. Y entonces, de alguna manera, nosotros queremos contribuir con nuestros hermanos buenafesinos. Siempre lo hemos hecho y cada día lo vamos a hacer de una manera mejor, mucho mejor. Muchísimas gracias, don Armando. Ahora, Tania, por favor. Bueno, ahí hemos conocido lo que se va a realizar. Bueno, en estos momentos se van a informar los horarios que se van a realizar días, las atenciones médicas y en dónde... El tema de las brigadas, desde las brigadas médicas, ya lo dijimos, que van a ser los días sábado de cada semana, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana estaremos anunciando eh, cada sábado en qué sector vamos a estar pero lo que sí, lo seguro es el día sábado y comenzamos desde las 9 de la mañana. Bueno, las atenciones se van a realizar, a realizar todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana. Bueno, esto se, se, se va a programar a conforme va llegando la persona, eh, se le va dando su ticket en el mismo momento y de, de esta manera se lo va atendiendo. Mire, aproximadamente unas 500 personas tenemos eh, capacidad para atender diariamente. Está listo todo. Definitivamente sí. Mire, yo soy una de las personas que, vuelvo y repito, siempre he venido ayudando y es algo que lo tengo en la sangre de ayudar a mis hermanos buenafecinos y también algo que les digo de corazón, que uno mientras más da la mano, mientras más extiende al más necesitado, Dios más bendice, Dios más ayuda. Entonces tengan la plena seguridad. Que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar a nuestros hermanos vecinos en las diferentes eh, necesidades que tengan, eh, sea silla de ruedas, sea eh, muletas o, o cualquier problema que, que, que se les presente. Her hermosas, pa hermosas palabras, don Armando. Es de constitución Mónica de, al día. General, buenos días. Soy Mónica Zamora del Día. Eh, deseamos conocer cuáles son los requisitos que deben llevar las personas que necesiten la atención médica. Bueno, yo pienso que requisito ninguno, el único requisito es este que tenga su problema de salud, de, de sea visual eh, eh, o médico. Ese sería el requisito, no, hay, no existe ningún requisito. Nosotros lo que vamos a hacer es a servir a la ciudadanía buenafecina. Esta pregunta se la va a contestar aquí, mi querido doctor. Bueno, eh, la fundación ya ha crecido un poco más, estamos a nivel de todo el país y ya contamos con nuevas especialidades también, como lo nombró Armando Ontología y otras más que tenemos. Eh, tenemos dentro de la Fundación Médicos de Guayaquil, de Quevedo, de Valencia, donde soy, eh, es mi ciudad. Y bueno, también como va a tener un médico veterinario también que orgullosamente aquí de buena fe y con todo gusto estaremos atendiendo. Ahora, siempre eh, cuando hay algún problema ya más crítico, porque la brigada médica es brigada, pero qué tal si nos salió una persona hipertensa, porque recién lo, lo conoce, lo sabe, entonces nosotros, Armando muy preocupado del tema, nos... Nosotros contamos con un centro de especialidades en Quevedo, de la fundación. Ese paciente va a ser derivado para realizarle un electrocardiograma o hacerle exámenes de laboratorio. O sea, no dejar que nuestros hermanos buenos vecinos se queden con el problema. No, sino llegar hasta las últimas instancias y poder eh, sanarlo, poderlo tener, de que este paciente sea atendido como debe ser, como lo predique y lo indica Armando muchas gracias muchísimas gracias a usted, ¿alguna otra pregunta por favor de los colegas? ya, este, Fabián bueno ya hemos conocido los lugares las horas y los requisitos que deben llevar las personas que necesitan la atención de ninguna manera esto nosotros lo vamos a hacer totalmente gratuitos no va a tener ningún ningún costo para la ciudadanía. No, no, no. Van a haber varios sectores. No solamente va a ser en un en un solo lugar. Eh, lo vamos a hacer en diferentes sectores. Ya vamos a, a decidir cuáles son los sectores, pero tengan la plena seguridad que estaremos en los sectores eh, más eh, donde exista más, más necesidad. Allí lo vamos a hacer. Una última pregunta, por favor. Bueno, vamos a iniciar el sábado 27 de agosto y vamos a iniciar en la parroquia Patricia Pilar, en diferentes sectores de la Patricia de Patricia Pilar, de ahí vendremos por el recinto El Descanso, Los Amazú, Los Ángeles, eh, Fumisa, eh, Valdés, este, de ahí viene Nueva Zulema, Pambilar y luego rematamos aquí en el Cantón Buena Fe. Redes sociales, eh, en mi página de Armando Manovanda, y vamos a publicar eh, todas las semanas eh, en qué lugar vamos a estar. Definitivamente, una cordial invitación a toda la ciudadanía, eh, buenafecina de Patricia Pilar y de todos sus recintos que pertenecen al cantón Buenafé, que asistan a estas brigadas médicas, que lo, lo vamos a hacer o lo estamos haciendo de todo corazón, para de alguna manera poder contribuir, poder ayudar en este en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes, chicos, por ser parte de esta rueda de prensa, la verdad que es un gusto. Doctor de Arroyo, don Armando, va a ser un éxito, buena fe saludable. Un abrazo, buenos días. bueno con esto se...